Amigos pescadores. En este bloque nos vamos a Mar del Plata, excelente la temporada de pesca en otoño la verdad que ahí con nuestro amigo Sergio de la empresa Saldocan estamos disfrutando de unas imágenes muy buenas de salmones grandes también han sacado algún cazón todavía y bueno la verdad que la pasaron muy bien este grupo de pesca, de otoño se pinta muy bien para la pesca embarcada hay buen clima así que está para aprovecharlo, ahora se si vienen algunos fines de semana Mayo, así que aprovechen, vayan a pescar estos lindos salmones aquí en Mar del Plata. Bueno. ¿Qué pasa? Arriba, arriba la caña, arriba, así la caña. Muy bien, pasa arriba. Eso, dale, que es el último tiro. Te llevas el tocante oro. No? Parece, todavía no, todavía está nadando. ¡Gracias! <laughs> Gracias. Vamos más, vamos. vamos. Bueno, nos encontramos por Cerro ¿Qué pasó? ¿Pejaron algo? Sí. ¿Sí? A ver, muéstrenmelo. antes de esos pescados. A ver. Impresionante. Ya vino toda la familia. Familia, ¿cómo se llama la familia? Bueno. Muy bien. La pasaron bien, ¿no? Bueno, muchachos, muchas gracias por todo, la verdad, un grupo de Espero que la hayan pasado bien y los esperamos la próxima. ¿Sí? Chau.